Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso. Bienvenidos a su este programa Exponiendo el Mal. En el día de hoy, como ya se pudieron dar cuenta, vamos a estar eh, haciendo un desahielamiento sexual, un desbloqueo sexual. Una mujer le hizo un ahielamiento sexual a una persona, a un caballero. Lo hizo por venganza, por represión, por, por amarrarlo simplemente. Pero es ese, ese ahielamiento sexual que descubrimos en la casa de esta pareja, Impidió el buen desarrollo sexual de este hombre No solamente, y se le fue la mano a la señora Porque no solamente no funcionaba sexualmente con otras mujeres Que era lo que ella pretendía inicialmente Sino que eh, sexualmente la casa tampoco funcionaba eh, les, les voy a hacer un alto en el camino, con paréntesis Para hablarles un poco acerca de los aislamientos sexuales De los amarres sexuales eh, con efecto opuesto ¿Vale? Antes de que les mostremos el video completo de lo que descubrimos en esta casa, ¿vale? En este hogar. Eh, un aislamiento sexual, regularmente las personas que más recurren a esto son las mujeres y se lo hacen a los hombres. ¿Sí? ¿Cuál es el fin de un aislamiento sexual? Que el hombre no vuelva a tener erecciones con ninguna otra mujer, ¿verdad? Hay hallamientos sexuales que los hombres se le hacen a las mujeres, pero es muy complejo de hacer, es más, es casi de 10 casos que se realizan, únicamente uno de resultado porque no es tan sencillo hacerle un hallamiento sexual a una mujer como a un hombre porque hacer que a un hombre no tenga erecciones es mucho más sencillo para nosotros los que practicamos la hechicería, la bujería, la santería y todo ese tipo de de artes mágicas, y así se le quieren llamar. Las mujeres son las que recurren a eso, a hacerle ayelamientos sexuales. Ahora, los ayelamientos sexuales se hacen regularmente y la manera más efectiva de hacerlo es con el condón. Cuando el hombre termina su actividad sexual y haya depositado su semen en el condón, las mujeres valen de esto para guardar el condón, llevarlo a donde el brujo, hechicero, santero, espiritista, con un de ese servidor y nosotros le damos instrucciones de qué debe hacer con él regularmente se entierra siete noches en un cementerio, en un cementerio, una tumba después se saca de esa tumba y se lleva a un congelador a cierta temperatura y se deja ahí por siete días obviamente esto va complementado con ciertas oraciones, ciertos rituales que hacen que realmente esto tenga resultado el consejo para los caballeros cuando tengan relaciones sexuales con una persona que acaban de conocer O con la querida, con la amante Y lo hagan con preservativo Fíjense de echarle el preservativo por el caprete, Porque algunas mujeres se valen de eso para hacerle un allianamiento sexual ¿Vale? Entonces, por favor, vamos a mostrarles el video de lo que encontramos en, esta, en este hogar muy bien, ya estamos acá, en el hogar de una persona del común. Un caballero que se siente ya impotente sexualmente con cualquier mujer. Vamos a descubrir qué fue que le hicieron a este hombre. Acompañanos a mirar, vamos a ver qué encontramos por acá. Regularmente los ayelamientos sexuales en, en las parejas se realizan por medio del hielo en una nevera. Vamos a ver qué encontramos acá. Voy a pedirle a mi asistente que me sostenga. Bueno, por aquí no hay nada. Vamos a escapularnos antes que yo llegue la pareja de este caballero y nos descubra. Vamos a ver por acá qué encontramos. ¿Qué encontramos por acá? Yo lo que estoy pensando, es que se trata de un ahigelamiento sexual Esta mujer le hizo a este caballero Acá está Acá está Acá está Mírenlo con sus propios ojos. Se trata de un condón con el esperma de ese caballero. Esto lo entierran en un cementerio y lo dejan 7 días en el congelador para que esa persona no vuelva a tener una erección con ninguna otra mujer. Esto es lo que estábamos buscando. Un allanamiento sexual, como ustedes lo pudieron ver, a un caballero. Con su esperma en un preservativo. Le repito el consejo, el consejo, se lo reitero a los caballeros. Cuando estén con una mujer desconocida, no se confíen. Ustedes mismos se quitan el condón y no lo dejen por ahí. Lo tiran en el cadrefe para mayor seguridad. ¿Qué toca hacer ahora? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Con este material. Nada sirve en este momento que el daño ya está hecho, arrojarlo por el cadrefe. No sirve de nada. ¿Qué toca hacer ahora? Tumbar el trabajo, como siempre les he dicho hacer una limpieza y cerrarle el cuerpo yo tengo el conocimiento tengo la experiencia de hacer todo tipo de trabajos, como también hago aislamientos sexuales y hago amarras de amor obviamente también sé cómo tumbarlos lógicamente no No tendría sentido que yo siendo el brujo número uno de América siendo el más reconocido y que no sabría cómo tumbar un amarre de amor ese es el procedimiento que toca que hacer ahora para que ese caballero vuelva a su vida sexual Vuelva a ser el mismo de antes. Y ya es su decisión si continuar con la dama o hacerse a un lado. La decisión no es solamente de él. Aquí las personas interesadas en un trabajo nuestro o en mayor información o información de rituales, amares, hechizos, conjuros, o todo tipo de amares de amor, nos pueden proporcionar los medios y nosotros lo hacemos todos usted Me pueden contactar al WhatsApp 326962816, repito. 320-696-2816 Código de País 57 en Colombia Mi nombre es Víctor Ramírez Villarreal Esto es Exponiendo el Mal Atrévete y déjate sorprender Hasta aquí Exponiendo el Mal La próxima semana nos encontramos Y recuerde Que la maldad existe